Sé que ese vídeo puede causar controversia, pero simplemente quería... Obviamente para que lo vean. Pero simplemente quería expresarme en algún medio. Porque siempre es bueno tener evidenciadas cosas. Y en mi caso quiero ver mi propio proceso. Y compartirlo para quien se sienta identificado o a quien le pueda servir. Estudio nutrición. Más bien pues ya estoy terminando. Pero como dicen, esto no termina, esto apenas comienza. Me ha dejado todo este tiempo que he estudiado nutrición. Actualmente llegué como a un límite. No sé ya qué pensar de la nutrición porque creo que todos, y me incluyo porque yo estoy viviendo este cambio de perspectiva de la alimentación, vemos la alimentación como algo tan como que podemos juzgar, criticar o poner un punto de vista en cuanto a la alimentación de alguien sin realmente tomarlo en serio. Como estamos tan expuestos a la industria de alimentos y eh, nosotros como consumidores pues vamos y compramos cosas y nosotros elegimos, eh, obviamente. A lo que voy es que nos damos la libertad de opinar de la alimentación de todas las personas, incluso de nuestra familia. Eh, me ha dejado pensando que me siento tan invasiva al yo estudiar esta carrera porque casi todo gira en torno, eh, por lo menos en mi escuela, o realmente lo que he escuchado demasiado en los medios es que todo gira en torno a la obesidad y enfermedades crónicas sabemos que puedes eh, desarrollarte en varias áreas en la nutrición pero casi todo gira en torno a eso no vemos el trasfondo de las cosas sabemos que por ejemplo la obesidad es una enfermedad multifactorial pero lo que te enseñan en la escuela es de que generas un cambio de que seas un profesional responsable de que vas a ayudar a las personas pero no podemos nosotros realmente saber quién nos está enseñando y las guías que tenemos a, para nosotros darles este conocimiento a las personas y que aprendan de los alimentos porque realmente nosotros como nutriólogos aprendemos miles de cosas pero todo para ser resumido en una cosa que es la alimentación la comida nos tomamos eso de opinar de esta persona no debe comer esto tú sí tú no esto es bueno esto es malo y yo ya llegué a un límite donde no me gusta no me gusta opinar sobre la alimentación de las personas porque estamos en un mundo Um, donde todo es juzgado y etiquetado. Y queremos un cambio, o sea, dicen que cuesta mucho eh, las enfermedades en un país cualquiera, porque pues he escuchado datos de México, por eso estamos implementando tal cosa. Pero no toman en consideración que muchas veces esas personas que dicen eso no saben realmente qué se siente vivir en un cuerpo grande, en un cuerpo con talla grande. No solamente es que, ay, esta gente tiene que cambiar, no. Nos falta demasiada empatía como nutriólogos. Sabemos que ahorita ya se ha abierto una brecha con una comunidad más fuerte eh, respecto a la aceptación corporal, alimentación respetuosa, liberación corporal. Pero yo empecé este proceso hace pues varios años, pero no me sentía segura de hablar de ello porque no tenía gente que me apoyara, o no me sentía respaldada, o sentía que era algo muy extraño de hablar porque juzgamos demasiado eh, a las personas de talla grande y yo no puedo hablar por ellos no creo tener esa voz, si sí, es un... bueno no vida, más bien, he pasado por el sobrepeso y en alguna ocasión me dijeron que tenía obesidad pero no he vivido en un cuerpo grande, de talla grande y no me siento con la capacidad ni mucho menos tengo la facultad de hablar sobre eso ¿no? entonces a mí me alegra mucho que haya gente de talla grande que ya alce la voz y que hable de esto realmente no sabemos el trasfondo de las cosas sabemos que a veces pueden estar coludido o las empresas de la industria alimentaria con algunas este, instituciones y realmente todo es un control pero no ven todo ya lo, lo traducen a dinero y no piensan más allá en lo que sienten las personas y a mí me desespera mucho que critican el ambiente obesogénico pero no entienden toda esa violencia verbal, esa agresión, el medio de comunicación, los políticos, cuando empiezan a implementar como programas, o sea, cómo hablan tan agresivamente hacia estas personas y en general, o sea, estás mal por tener diabetes, estás mal por esto, pero esto. sabemos que puede generar efectos secundarios. Metabólicos eh, Muchas cosas Pero no entendemos por qué Simplemente queremos restringir Subir impuestos en alimentos O quitar alimentos chatarra Pero realmente es triste y doloroso Empiezan a meter en el chip de los niños Porque ahí es donde todo empieza Por ejemplo, vi un documental La verdad no sé cómo se llama bien Pero toda esta industria de las películas Y la televisión y todo eso Cómo ha creado desde niños A los niños más bien Ver cómo malos A las personas de talla grande O sea Úrsula, por ejemplo La sirenita es delgada Bueno, es de talla pequeña Usa un top Se eleve el, eh, el abdomen Es delicada Y Úrsula es la mala Es de talla grande Está toda cubierta Está mal ser así Y tú vas metiendo en el chip de los niños Eso, constantemente Por ejemplo, igual eh, Hansel, ¿Cómo se llama? Hansel y Gretel, Hansel y Gretel. La bruja se come a los niños, es grande, es de talla grande, come mucho y está mal. Es en general ese ambiente más bien tóxico que uno ve como chistoso. Como en películas que dicen, este ay ja, ja, la, la gordita, ¿no? ¿Qué prefieres a una mujer delgada gordita? O sea, hay tantos ejemplos en la televisión como empiezan a, no sé si se diga, pero a introyectar esa mentalidad de que está mal, de que no tienen voz ni nada y solo cuestan a un país, sé que no voy a poder saber qué se siente porque nadie sabe más que pase por ello, no podemos opinar y nada más llegamos. Como nutriólogos decimos, no deja de comer esto, esto y el otro, no, pues es que tienes que dejar de tomar refresco y tanta restricción, es pues un ciclo de, que se va a volver a repetir. Entonces, esa es mi opinión por ahora respecto a la nutrición. O sea, ya sé que voy a continuar estudiándolo porque no estuve cuatro años para nada, y pues más años, porque empecé a estudiar todo esto desde antes por decisión propia, ¿no? Cursos, certificaciones. Mi pensamiento ahorita es que cambiar, o sea, somos agresivos. No creo estar haciéndole bien a la población. Creo que va más a fondo si queremos ayudar a las personas como realmente, porque es una carrera de servicio hacia la comunidad, hacia las personas. Llevamos solo un año, en, por lo menos en mi escuela, de temas relacionados de la psicología no nos enseñan cómo hablar a las personas cómo tratarlas, o sea, yo creo que eso ya es cosas de personalidades, pero deberían de darnos más clases, por ejemplo, alimentación respetuosa, intuitiva, respeto hacia, hacia los cuerpos a cualquier tipo de cuerpo, no importa si sea pequeño o grande, pero mi enfoque va por ahí o sea, liberarse de no restricciones, y yo creo que cuando in, eh, integramos ese respeto hacia nosotros, realmente si lo que un paciente busca es bajar de peso o lo que sea o mejorar su salud. Eso ya va como efecto secundario. Hay que empezar por el origen. No es de me quito la comida y ya con eso voy a estar mejor. va más, más allá. Y bueno, solo quería comentar esto. Se supone que era mientras me arreglo. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido porque es algo que siempre me ha gustado. Porque yo no tuve... 100% diagnosticado en el trastorno de la alimentación. Pero realmente yo sé que pasé por uno. Y gracias a Dios yo solita pude apoyarme a mí misma. Buscar. Es, eso fue lo que abrió mi camino a estos temas. Fue por el 2017 más o menos cuando yo empecé a buscar sobre binge eating. O sea, trazando por el tracón. Yo después de estar con un coach. Yo creo que prefiero... En otro video, contarles mi testimonio de esto. En pocas palabras, fue cuando abrió mi brecha a buscar sobre alimentación intuitiva. Y como les decía, no me adentré más en el tema porque no tenía una comunidad. Simplemente conocía una que otra y persona pública en Instagram. En inglés, obviamente, casi en español no, no había más bien, creo. Eh, hasta apenas este año, eh, bueno, el año pasado, el año pasado, de que descubrí a Raquel. Pero realmente no había personas que hablaran de alimentación intuitiva en español o en salud en todas las tallas, todos esos temas. Realmente era algo que cobró vida este, el año pasado. Sin embargo, yo tengo entendido que, por ejemplo, Raquel lleva ya dos años o tres ejerciendo en este enfoque, pero yo que comencé por el 2017 en este cambio y que no encontraba con quién más apoyarme, no sé, encontrar una comunidad, eh, personas que hablaran más de estos temas. Fue hasta ahora que ya empecé como a abrir, ¿no? Abrí mi, mi voz, no sé cómo decirlo, pero sé que voy a seguir compartiendo más de esto para que haya más gente que escuche esto en español y sepa que no está solo, que entendemos cómo se siente, pero siempre, siempre eh, va a haber una solución y para eso también habemos los que estamos teniendo este, esta transformación y te vamos a ayudar más adelante voy a estar compartiendo personas que lo hacen que ya llevan más años de experiencia yo que voy empezando pero ya era algo que mi persona necesitaba voy a empezar a compartir más sobre esto pero sin embargo si ya me sigues en Instagram puedes ver que promuevo mucho lo de aceptación corporal, eh, alimentación intuitiva también obviamente más de manifestación. Pero porque siento que todo lo mental va relacionado. Como piensas, la gente te va a ver y tú te vas a sentir. Realmente nadie está bien o mal. Simple eres, simplemente eres un ser humano. Que tienes un cuerpo bendecido. Y que estás aquí para disfrutar lo que comas, con quien convivas. Lo que ves en la tele sin sentirte agredido. Realmente espero que haya una revolución. También en la televisión y todo esto. Para normalizar más... Todas las tallas de cuerpo, o sea, realmente, pero especialmente talla grande Porque no hemos respetado su voz Y bueno, eso era todo lo que quería decir el día de hoy Y abajo voy a dejar algunos links de, pues, más sobre estos temas Espero te hayan metido la semillita de buscar más sobre estos temas Que es alimentación intuitiva, todos esos que mencioné Y pues nos vemos en el siguiente video